de WhatsApp, trataremos de leer algunos, pero yo quiero compartir eh, con algunos de, de nuestros televidentes, con todos nuestros televidentes, un video que nos tiene, es, es un video jocoso, pero para que entiendan la seriedad de lo que está sucediendo. Eh, José, por favor, vamos a tirar un, el anuncio de la funeraria de La Solución, eh, que le tiene un especial a la gente que no quiere entender lo que está sucediendo en la República Dominicana. ¿Te aburre quedarte en casa? ¿Te niegas a tomar las medidas preventivas contra el coronavirus? Pues escucha con atención este comercial En Funeraria La Solución tenemos los más modernos y cómodos ataúdes Que se adaptan perfectamente a tu imprudencia, a tu inconsciencia Tenemos de todo tipo, desde una cubanita hasta un sarcófago, Y los precios están tan bajos como para morirte Estamos en el Seibo, en la cabeza del puente salida hacia el cruce de Pavón. Teléfonos 829 852 31 194 y 829 387 2014 con su propietario Francisco Álvarez Quiquito a ti que no entiendes que no salgas a la calle que no hagas aglomeración de personas a ti que te aburre quedarte en casa no te preocupes en funeral ya la solución te hacemos el coro. Excelente. Bueno, eh, este es un video jocoso, ¿verdad? Que incluso lo, lo compartió Telemundo. Vi que le hicieron un reportaje. señores. Telemundo le hizo un reportaje a, a este anuncio. Porque que verdad, es una pena que una funeraria tenga que hacer este tipo de anuncio para llamar a la gente a que se quede en su casa, a que entienda, a que no haga aglomeración de personas, a que no se junten, a que eviten el contacto social pero lamentablemente una gran cantidad de la población no entiende. Ahí está están señores los especiales, para la gente que no entiende. ¿Eso es para eh, el capacito? ¿Tú estás diciendo? Yaya. ¿Eh? ¿Para los del capacito? No, no, no, para todos los que no entienden, porque si bueno, tú ves no los entiendo, videos... oye, no ayer el Telenor subió unos videos pero del, policán, eh, del de toque de queda, y es donde quiera que recogen gente. Tú ves el camión lleno de gente todos los días en el toque de queda. O sea, es... Prácticamente eh, hablar en el desierto, si se quiere. Vamos a, a, ajá. Yo quiero decirle, antes de finalizar, yo tengo mis guantes y mi y mi mascarilla puesta. Y ciertamente creemos que estamos liberados con los guantes, simplemente. Es no es tener un comportamiento de no tocarnos las caras después que le hemos tocado objetos y cosas que eh, cuando salimos de nuestra casa, esto hay que quitárselo cuando llegamos y lavarnos las manos y la cara pero previamente dejando la ropa afuera, si hemos estado en un lugar cerrado si estamos en un ambiente que vamos y no tenemos contacto ni en lugar cerrado no es igual, pero los guantes también captan la contaminación y muchas veces creemos que por tener los guantes no pasa nada y usamos el celular okay. y eso es lo que tenemos que tener en conciencia que es simplemente para entrar a un lugar tomar la, el manubrio, entrar y hacer lo que vayamos a hacer y eso desecharlo así es bueno, señor, ya el tiempo se nos acabó. Lamentablemente no vamos a poder leer los mensajes, pero queremos que los muchachos nos los presenten ahí para pedirle excusa. A las personas que nos han escrito en el día de hoy, el tiempo no nos da para leer eh, los cientos y cientos de mensajes que nos entran. Pero sí agradecer a la persona, por ejemplo, a Luigi eh, de los Grullón, a Jenny de eh, Pimentela, a Reinaldo Sánchez, al doctor García, a Máximo Contreras, Elizabeth de Ugamba, a José García de San Francisco, a Diana a José de Rares, a Daniel Reyes de San Francisco, a Ana Ten de San Francisco, al Licenciado Flores de San Francisco, a Angelina de Gecemaní, Pilar Paulino, a Antonio Reyes, a Víctor Troncoso desde Atlanta, a Nixon Saya desde San Francisco, a María Durán desde Queen, a Willy desde San Francisco, a Luis Camacho, a Jocelyn Severino, Betaña, Doctor Héctor Zapata, Jennifer de Jaya, eh, a Gilberto Taveras a Manuel Curi, Luis Amparo eh, a Gilberto de desde Inglésia, Miguel Ángel eh, Peguero desde La Vega a Andy Ortega, Máximo Durán son cientos de personas señores que están escribiendo ¿no? y le agradecemos su participación a Alexander Fernández, a Ramón desde Vista del Valle, a Ana eh, desde San Francisco, a Ana desde Lores, Massachusetts también a Mercedes Filpo, Sonia desde Los Maestros eh, y a Juan Cris Taveras eh, también a Isabel Ventura desde Nueva York, muchísima gente conectada con nosotros, sí que nos escribe, pero que lamentablemente no tendremos el tiempo de compartir sus mensajes. Carolina. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, muchachos, feliz resto del día. Y a la Igual. gente que nos salga, por Dios, si no quiere hacer eh, o tener que ir a su familia a la funeraria, a la solución. Así es.